Ampliar las oportunidades, especializarse, acceder a una profesión regulada, introducirse en la actividad científica o sumar méritos para opositar son algunos de los motivos para cursar un máster universitario. Para ayudar a tomar la decisión, la Universidad Politécnica de Valencia ha organizado la Feria de Másteres Universitarios. Carles Moreno, estudiante de Ingeniería Mecánica, es uno de los asistentes. Estoy aún en tercero, pero quería informarme sobre los másteres que hay para el año que viene, cuando termine la carrera, ver qué posibilidades tengo y por qué rama tirar. Profesorado y estudiantes de máster han ayudado a resolver las dudas del futuro alumnado. Me parece una buena idea porque así se acerca a los estudiantes la disponibilidad y la, y la información que hay sobre los másters y así no, no tienen solo la oportunidad de verlos por internet y pueden disfrutar de un trato más cercano. 70 posgrados oficiales han participado en la feria. Es el caso del Máster Universitario en Ingeniería Química. En el Máster Universitario de Ingeniería Química pues les explicamos a los alumnos cuáles son las distintas eh, asignaturas que tienen, también las salidas profesionales que tiene el máster, las oportunidades que tienen de hacer estancias en el extranjero, prácticas en empresas... La asistencia a la feria les ha permitido un trato directo con el alumnado. Tienen la oportunidad de conocer todos los másteres que se les ofrece en la universidad y además tener información detallada de cada uno de ellos, interactuar con los directores académicos de los másteres y saber pues todas las oportunidades que tienen dentro de la universidad. La UPV también ha organizado charlas online de máster. La asistencia ha sido gratuita.